Bueno, en esta oportunidad, eh, dos las, les queremos invitar a participar del encuentro que se va a realizar el 25 de octubre, a las 19 horas, acá en Filosofía y Letras. Es un encuentro para poder, digamos, compartir experiencias, mensajes, opiniones acerca del último encuentro plurinacional entre el y la idea es que esto, básicamente, estar eh, juntos y compartir esas experiencias entre todos. Sí, además, como. Eh, trabajadoras de esta comunidad, ver la articulación entre las militancias en la calle y los espacios académicos en los diferentes claustros y ámbitos. Las esperamos los esperamos. Entonces...